Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy veremos derivación implícita. En esta clase veremos qué es la derivación implícita y para qué se usa, pasos para resolver la derivación implícita y por último ejemplos encontrando la derivación. No siendo más, comencemos. Definamos la derivación implícita. Es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente. Esto es a funciones definidas por una ecuación en la que y no está despejada. Entonces tenemos, podemos ver, aquí tenemos y y, y no se encuentra despejada, ahí está elevada al cuadrado. Entonces, tenemos aquí otra ecuación, también podemos ver que Y se encuentra acá y no está despejada. Este tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones o funciones implícitas. Para resolver las ecuaciones se deben derivar todos los términos de la función, tanto los de X como los de Y. Cuando se derive Y se agrega lo siguiente, de Y de X, es decir, la derivada en Y, función de X, o lo mismo decir Y'. Podemos trabajar con y prima o de y de x. Entonces pues tenemos lo siguiente. Tenemos esta función y vamos a derivarla. Entonces recordemos lo siguiente. Toda la ecuación se deriva en términos de x. Entonces al derivar esto derivemos 5x. Esto nos daría 5. Pero en realidad eso sería 5 de x de x. Y la derivada de una constante es 0. Como estamos derivando en función de x, esto se cancelaría. O sea que desaparece. Ahora miremos el siguiente lado. Derivamos esto. 3 por 2, 6, quedándonos 6y. Pero cuando tenemos y, debemos agregar dy de x. O sea que nos quedaría 5 igual a 6y de y de x. O lo mismo, 5 es igual a 6y, y'. Siempre que se derive y, vamos a agregar este diferencial. En x no lo afecta, en y sí. Veamos los pasos que se aplican. Primer paso. Se derivan ambos términos de la ecuación, tanto x como y, sin despejar la variable y. Paso 2. Cuando se encuentren variables de y, se colocará al lado de su derivada y prima. Paso 3. Agrupe los términos de la ecuación y prima a un lado y los términos de x y los números al otro lado. Paso 4. En caso de que aparezcan varios términos de y prima, se saca factor común. Ahorita vamos a ir sacando los demás pasos que faltan, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Aquí pueden encontrar grandes cosas. De igual forma, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Continuemos. Paso número 5. Despeje y' pasando todos los términos al otro lado de la ecuación. Paso número 6. Reemplace y' por dy de x, encontrando de esta forma la derivada implícita. Quiero que tomen nota de estos pasos, si quieren pueden pausar un momento el video y anotarlos, ya que de esta forma se pueden guiar para resolver los ejercicios. Miremos entonces ejemplos. Encontrar de y de x para las siguientes ecuaciones. Primero, 10 menos 3y igual a 5. Vamos entonces a hallar la de y de x. Para ello entonces vamos a derivar. La derivada de 10 es 0, o sea que es una constante. Ahora derivamos Y. Recordemos que como tenemos Y, el paso nos dice que debemos agregar cuando esté Y, Y'. Y la derivada de 5 sería 0. Bien, ahora vamos a agrupar términos semejantes. En caso tal, mirar si tiene factor común. Como no hay más términos, ya podemos despejar... Este número, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, quedándonos y' igual a 0 sobre 3. Ahora, esto lo vamos a convertir en dy de x. Entonces siempre vamos a trabajar en función de y' y al final reemplazaremos por dy de x. Entonces nos quedaría y' igual a 0 y reemplazando esto nos daría dy de x igual a 0. Esta sería la función derivada. Bien, vamos a ver ahora un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. 6 menos 5x cuadrado igual a 3y cuadrado más 7. Vamos a derivar. La derivada de 6 es 0. Esto daría menos 10x. No olvidemos que en x no afecta. Ahora derivamos al otro lado. Esto nos quedaría 6y pero no olvidemos se agrega y' ahora vamos a agrupar términos semejantes ya aquí están los y' y a este lado están las x solamente nos faltaría despejar entonces este 6y que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir nos quedaría menos 10x dividido 6y podemos simplificar y sacar mitad, esto nos quedaría Menos 5 tercios de x. Ahora, este y' lo vamos a reemplazar y nos quedaría de y de x. Igual a menos 5x sobre 3. Esta sería la respuesta del ejercicio. De esta forma, hemos encontrado de y de x. Vamos a continuar con un tercer ejemplo. Ahora vamos a continuar con el ejemplo número 3. 3 menos 5y cuadrado es igual a 3y al cubo más 7x cuadrado más x. Vamos a derivar cada uno de los valores. La derivada de 3 es 0. 5 por 2 nos daría 10. 10y, y'. Prima. Y esto nos daría igual al otro lado. 3 por 3, 9. 9y cuadrado, y'. Prima, más 14x más 1. Como podemos ver, tenemos ya varios términos con y'. Prima. Los agrupamos. Nos quedaría menos 10y, y prima, menos 9y cuadrado, y prima. Y al otro lado nos quedaría 14x más 1. Siendo esto debemos sacar factor común. Quedaría y prima, que multiplica a menos 10y, y a menos 9y cuadrado. Y al otro lado nos queda 14x más 1. Como podemos ver, todo esto está multiplicando a y prima. Vamos a pasarlo al otro lado a dividir. Quedándonos 14x más 1 sobre menos 10y menos 9y cuadrado. Ya teniendo despejado y' nos falta solamente llegar y cambiar en términos de y de x. Quedando 14x más 1 igual menos 10y menos 9y cuadrado. Esta sería la respuesta del ejercicio. Ahora para terminar les voy a dejar dos ejercicios para que practiquen la derivación implícita. Cuando los terminen, les voy a dejar las respuestas para que miren si se equivocaron o trajeron algún problema. Esta es la respuesta del primero y esta es la respuesta del segundo ejercicio. Con esto concluimos este video. De igual forma dar me gusta.